¿cómo se llama? Buenas, Julián Carvajal Julián, Michel, mucho gusto ¿Usted es de Bucaramanga? Sí, señor Ah, listo, entonces me puede decir, según usted ¿Cuál es el acento que le parece más bonito en su país? Puede ser el suyo, puede ser el, no sé, en cualquiera de otras ciudades de Colombia ¿Cuál es pues, que le parece más chévere? A mí me gusta mucho el acento de Santander, o sea, acá ¿Sí? es mío porque es más neutro ¿Sí? claro que en cada región también hay diferentes como estilos dentro de la misma región Sí. pero si estamos hablando del lenguaje como más neutro es el santandereano, ah, de sí. aquí nuestra región. Sí, eh, Bogotá y sí. la zona allá de la capital, ellos hablan también de una forma pues no dominada, y los paisas que también son un acento sí, interesante. Sí, más me gusta, santandereano. Me gusta más el santanderiano. No, una palabra por ejemplo, que me enseñaron del santandereano es arrecho quiere decir bravo. Arrecho es bravo, o qué berraquera, que quiere decir qué bueno, qué interesante, algo que ah. se sale de lo normal de manera positiva, ¿no? Ah, listo, qué verrajera. Ahora me parece un acento que le parece no tan lindo o más difícil de entender o tal vez no tenga. Uh, Colombia, sí, los de pasto, los pastuzos, en la parte sur de Colombia, ellos tienen un, un acento muy parecido a los ecuatorianos y a veces hay palabras que no se les entiende mucho. Ah, entonces el pasto está más difícil de entender, sí, los pastuzos, sí. Ah, listo, entonces es más bonito Santander pues, sí, y no tan sí, lindo. Sí, me gusta, ¿no? me gusta. ¿Y ustedes que están? por acá. No, yo soy de Francia, pero estoy ah, conociendo ya. Bucaramanga y ah, hablar con la gente. Ah, qué bien. Bueno, muchas gracias por bueno, su No, Bueno, no, gracias a ustedes. Gracias, hasta bueno. luego. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿qué ¿Son de Bucaramanga? Sí. Ah, listo, entonces, bueno, son cuatro personas, ¿cómo se llaman? Diego. Diego. Andrés. Andrés Fernanda. Fernanda y... María Paula. María. Ok, la pregunta es fácil de... Eh... A mí me gustan los acentos del país de Colombia y me gustaría saber ustedes, bueno, cada claro quien su opinión, porque con cuatro, ¿cuál es el acento más bonito del país para ustedes? Pues el de ustedes, pues obviamente que tiene su propio acento, pues el rolo, el paisa para bueno, ustedes, sí. además de sí. Colombia bueno, acá ¿Cuál? Me gusta mucho el acento de Colombia. ¿Y por qué? Porque hablan muy diferente. ¿o? ¿Cuál te gusta? El rolo, El rolo le gusta mucho el palo? Ah, ¿listo? ¿Y usted. Rado también. también? ¿Sí? A mí también el paisa. A mí también el, el paisa y los hombres de Es que los costeños hablan feo. ¿Sí? No se les entiende. Y nosotros hablamos Oye, muy corteado. Sí. Si bien, ¿sí? No sí, es que me han dicho que, que las bumanguesas son bravas, me han dicho. No, no todas. No, no todas. Yo sí. sí. ¿Sí? Yo le hago a mi, a mi región, pero... Él, yo no, no, no, no. yo soy tranquila. Estoy tranquila. Yo sí soy bien también. Sí. sí. Y ahora, bueno, tú te contestas el que no les gusta tanto, si existe o no. Pues ¿Para qué el costeño? Porque es suficiente, ¿sí? ¿de cierto? A mí no me gusta el rolo. ¿El rolo no les gusta? No me gusta el rolo tampoco. como comité, en una papa no. <ríe> ¿Y ustedes de una que no les gusta tanto? No, ustedes... No, no, no, sí. No, no, no. ¿Sí? Yo creo que sí, el, el costeño o es sea, todo el Guajiro. Ah, el, el de la el, el, el Guajira. El, el guajiro, sí. sí. Uy, sí, el guajiro es más heavy que un barranquillero. Para mí, yo los confundo, pero sí me dicen... No, sí, se les sentí... Sí, no, sí, es fácil diferenciar un guajiro que un barranquillero. el guajiro. guajiro también está hablando. alito muchas gracias por su opinión. ¿A ti? Gracias. Hasta luego. Bueno, tardes, ¿cómo se llama? Buenas tardes, Gabriel Vázquez. Ah, Michelle, mucho gusto. ¿Usted es de Bucaramanga? No, soy de Bogotá. Ah, de Bogotá. ¿Pero están de paseo aquí? Oh. Eh, pues más o menos, yo ya un tiempito viví en Bogotá. Ah, ok. Entonces, usted como sendo, bueno, bogotano en Bucaramanga, ¿me puede decir qué acento le gusta más en Colombia? ¿Le parece más bonito? El paisa y el santandereano. Ah, sí. ¿Y por qué le gusta tanto el santandereano? Me han dicho que es como golpeado. Es, golpeado. es fuertecito sí, y, <risa> ¿Y un acento que le gusta menos en el país de Colombia o que el país es difícil? No? El... como el costeño entonces, muy El costeño muy Sí, no. sí, tiene muchas palabras que no queda perdido Ah, bueno, muchas mm. o sea, gracias a por su opinión Buenas bueno, tardes, ¿cómo se llama? Buenas tardes, Sobiano Michelle, mucho gusto, ¿usted es de Bucaramanga? Sí Ah, listo, entonces eh, estoy preguntando a los Bumangueses, así se les dice, ¿no? ¿Qué acento les gusta más eh, de Colombia? ¿Qué el, colombiano, el, eh? santandereano, sí. más el santandereano, mano. Sí, le gusta más santandereano? Santandereano pura cepa. ¿Y por qué le gusta tanto? Eh, la fortaleza de los comuneros, la tenemos. ¿Sí? sí. ¿Y, ¿Y para usted el santandereano? ¿Quiere decir los de Bucaramanga, de Girón. De eh, sí, total el departamento. O sea, todo es Santander. Todo, todo Santander. Ah, ok. ¿Y un acento que no le gusta tanto de, de Colombia? El Colombia... ¿Uno que menos les gusta no sé si tiene sí, o tal vez le gusta a todos? No, no, digamos, es difícil entender, entender, ¿no? No, aprueba, ¿Tal vez les gusta aprueba, a todos, sí. Ah, listo, entonces estamos un punto para Santandería en el acento. Gracias. Sí, estoy, gracias. Uf, uf. Uf. Buenas tardes, ¿cómo se llama? Oriana, Michel mucho gusto. ¿Usted de Bucaramanga? Sí. Ah, listo, entonces el video es para hacer los Bumangueses. ¿Qué acento a ustedes les gusta más? Bueno, de tu caso personal les presentaré a otros. El acento puede ser rolo, paleño, costeño, paisa, bueno, tú sabes más de Colombia que yo. ¿Un acento que te parece más bonito dentro del país? Mm, a mí me gusta más el paisa. ¿El acento paisa, sí? Sí, tiene como un swimmer y como algo, yo no sé, es, es como muy chévere al hablar con ellos porque se siente... Como sí, como muy, cantadito, ¿no? Sí, es sí, genial. ¿Y mucho paisa en, en Bucaramanga? pues no, no mucho, no Es que allá en Medellín. Okay. y ahora el que menos le gusta o no tiene, uno que tal no tan lindo o también no tiene. Pues yo soy de Santander y no me gusta el acento santanderiano. No, no. <risa> Pero eso ya Bueno, no es porque no es que no me guste el acento santanderiano, ah. sino que los santanderianos no hablan ahora el santanderiano sino que cogieron acentos de cogen acentos de todos ah, lados. Entonces sí, mucho el santanderiano no. combina su santanderiano con otros acentos. Entonces, ah. y pues la gente a veces pero o sea el santanderiano de ahora no me gusta. Y, no, y no hablan no lo mejor, mismo los de caramanga que los de Girón que los de Florida Blanca es casi lo mismo no. Pues, mm, más o menos. Sí, sí. Pero cada uno tiene como su, su acento diferente, su entonación ah, no. diferente. Alex, muchas gracias. Bueno, de nada. Gracias. ¿Cómo se llama? ¡Hola! ¡Alef! ¡Alef! ¡Alef! ¡Alef, hebreo! ¡Alef, hebreo! La primera letra te... de febreo. ¡Ah! usted <risas> es de Bucaramanga? Eh, Criado acá, nacido en la costa. Ah, es costeño pero comangues también. Sí. ¿Alice, entonces para usted cuál sería el acento más chévere de Colombia? qué el le parece más chévere o más bonito no sé ¿el qué le gusta más antioqueño también el antioqueño paisa sí usted ¿Sí, sí. le gusta bastante sí más que gusta chévere ¿Y, y si tiene que elegir entre el acento más bonito entre la costa y bumanguesco le gusta más <risa> el de las dos partes ninguno de los dos <risa> ah, listo. y ahora un acento que le parece más difícil en Colombia de entender de entender o de, o feo para usted eh, de entender el trofeo, el pastuzo. ¿Pastuzo no me gusta tanto? No. Ah, no. el pastuso no <risas> Listo, el pastuso Listo, Listo. tanto. A muchas gracias. Ok, De la orden. Buenas ¿sí, tardes, señor. ¿Cómo se llama? Jaime, Jaime. Jaime, Jaime. ¿Usted es de Bucaramanga? Sí señor ah, entonces, entonces la pregunta que hago a los de Bucaramanga es para saber ustedes ¿Qué, qué acento de Colombia le parece más bonito, más chévere para escuchar? ¿eh? Puede ser el de usted, el de Bogotá, el, no sé, cualquier ciudad del país les gusta o... Eh, pues, yo soy viviendo en Medellín y me gusta mucho el acento de los antioqueños De los países, sí Sí, hablan muy cantado, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿Y un acento que le parece difícil de entender o que no le gusta tanto en Colombia? No, oh, pues el idioma Sí, eh, el oh, acento de una ciudad de Colombia quiere parecer. ¿El acento? Sí, sí, colombiano? Colombiano. ¿El chocuano? ¿El chocuano? Sí, sí, eso Es un héroe negro, hablar. Te despacito, hábleme despacio porque no lo entiendo. No me hable rápido. ¿Sí? le hablan a uno rápido y no entiende ni mierda. ¿Al chocuano? ¿Sí? Sí, Yo estoy trabajando con uno y decía, no, maldad, hábleme despacito para poderle entender. No me hable rápido porque sí, no le no entiendo te, ni tío. No es mi que escuché mucho este acento, pero imagino. Sí, sí. Ah, listo, muchas gracias. No, no estamos sí. para servirle. Bueno, ¿cómo se llama? Pano. ¿Pano? ¿y si usted? Eso. ¿Todo? Eso. ¿Ustedes saben de qué parte de usted? ¿Qué y usted? Venezuela. ¿Venezuela? ¿Qué ciudad de Venezuela? la, ah, la capital. Listo, la pregunta es que, qué acento le parece más bonito en Colombia, ¿A usted también. ¿De qué ciudad le parece el acento más bonito del país de Colombia? Paisa. ¿El paisa le gusta mucho? ¿Sale? Sí. ¿Cómo? ¿A la también le gusta el acento? Ahora, un acento que no les gusta tanto. Uno que no les gusta o que le parece difícil de entender. ¿Como cuánto. Para mí es el venezolano. El venezolano es muy difícil. Y usted es un acento de sí. Colombia muy difícil de entender con este video. <risa> <risa> Hablan demasiado de rápido. Voy a ver si no entiendes. <risa> ah, listo, muchas gracias. Gracias. Okay. Okay. Okay.